El otro día alguien me preguntó cómo encendía el auto cuando hacía frío. Son las 2.35 de la tarde y unos 10, 15 minutos antes de salir, este botón. Importante acordarte de dejar la calefacción prendida del auto Para que caliente Entonces cuando llegas al auto ya está calentito ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! Pasaron 10 minutos Auto calentando es importante primero sacar estas cositas Hasta la quitas. y entre las cosas buenas es que hoy está el sol hace frío bastante frío y hay una sensación térmica bastante alta o bastante baja no sé cómo se diga pero es importante que se entras al auto momentos después menos 34 sensación térmica menos 34 una de las cosas que me gustan ya en esta época es que el 21 de diciembre el día que es el invierno acá es llamado el día más largo del año lo llaman el día más largo porque es el día que hay más oscuridad entonces, a partir del 21 de diciembre, cada día amanece un minuto antes. Por ejemplo, ahora son las 8 de la mañana. Y si te acordás, cuando salía en la mañana de noviembre, diciembre, estaba todavía oscuro. También antes de diciembre empieza a oscurecer como a las 4 y media, 5 de la tarde. Y acordate cuando hice el video en verano, a las 9 de la noche. Ahí está el solcito. Está clarito. Y son las 9 y 40 de la noche. Faltan 20 minutos para las 10 de la noche. Todavía está clarito el día. Ya me voy adentro, ya se me empieza a secar la garganta y la nariz ya empieza a picar también. Así que ese fue el reporte. Seguimos. Interrumpo este vlog para contar una novedad sobre un tema que fue una de las cosas que comencé este blog para que me acompañes en el proceso de mis papeles hoy recibí un email de las oficinas de inmigración que ya me están solicitando los antecedentes no penales Tengo uno que hice el año pasado pero es de Argentina Ese no cuenta porque necesito uno que sea donde viví la mayor cantidad de años a partir de los 18 años Así que como viví en México, necesito uno hecho en México Acá en la página canada.ca te explica cómo va a tener que hacer el trámite no estoy en México, también te voy a ir explicando a medida de los vlogs y cómo voy haciendo el trámite. Así que, bueno, lo primero que necesito hacer es eh, buscar un lugar donde hagan las huellas digitales y eh, fotografías de pasaporte. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, mis papeles siguen avanzando, eh, los exámenes médicos también eh, ya, ya llegaron y fueron buenos. Así que, bueno, seguimos eh, con el proceso. Vamos a ver eh, qué depara y cuánto tarda esta parte. Así que, bueno, seguimos. que está el clima hermoso, vamos a hacer la famosa prueba de la evaporación del agua. Ah, y sí, me afeité, pero no te voy a explicar algo que ya estás viendo. El año pasado lo hice, salió muy bien. vamos a probar cómo sale este año antes de hacerla unas cosas que tiene que saber muy importantes primero niños siempre con la supervisión de un adulto asegúrense de que viven en un lugar frío no lo van a hacer en plaza del carmen porque te cagas quemando y tercero agua hirviendo y fíjate que no haya nadie cerca Como viste, una parte sí se evaporó, pero no completa. Por eso hay que tener cuidado de que no haya nadie cerca. Cuando haya más frío, lo probamos otra vez. Quiero aprovechar para terminar el vlog de hoy. Mandarle un saludo a Margot y a Gary. Son de acá de Edmonton, una pareja que conozco hace 20 años. Los conocí en mi primer hotel, unos huéspedes. Volvían todos los años, más de una vez. Son de acá de Edmonton, así que ya los vi una vez. Pero bueno, quedan todavía muchas más eh, escenas por hacer. Me preguntaron otra vez sobre la calefacción, así es, ya está funcionando. Así que muchas gracias por preguntar también a Elena de Uruguay que vive acá en El Montón. Les mando un saludo, gracias por preocuparse. Está funcionando la calefacción. El tema fue que falló justo en el día más frío. Thanks, Margot. Thank Hope to See you later. Así que bueno, terminamos con el vlog de hoy. Muchas gracias. Acuérdate, avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.